¿Qué tal, Peter? ¿Cómo va tu día? Nada mal, ¿eh? Pues a comprarse ha dicho. Veo que tienes muchas necesidades. Comida envuelta en plástico, utensilios empaquetados en plástico, agua embotellada en plástico, plástico, plástico, plástico. Hasta las bolsas son de plástico. El plástico es un material fantástico, ¿no lo crees? Es liviano, moldeable, versátil y barato con el que se fabrica prácticamente todo lo que usamos. Te permite llevar una vida placentera y una vez que terminas de usarlo, solo hay que desecharlo. Pero, ¿realmente sabes dónde termina todo el plástico que desechas? Debes saber que no todos los tipos de plástico se pueden reciclar y los que sí pueden hacerlo pierden calidad cada vez que lo hacen limitando su reciclaje a un cierto número de veces. Como es un material que no se biodegrada ya que las bacterias no lo reconocen como alimento, puede llegar a durar para siempre. Por esa razón se tiene que incinerar, generando grandes cantidades de dióxido de carbono, gas relacionado con el calentamiento global y el efecto invernadero. Otras veces en tierra, contaminando el subsuelo y envenenando los mantos acuíferos. El plástico termina muchas veces en el campo, en el bosque o en las playas, donde los animales lo confunden con alimento y al ingerirlo mueren lenta y dolorosamente. Finalmente el plástico llega al mar, donde también es ingerido por ballenas, tortugas, albatros y otros animales marinos, asesinando cruelmente alrededor de 100.000 de estos animales cada año. ¿Sorprendido? Pues eso no es todo. En este momento, en los océanos están flotando toneladas de plástico que se fotodegradan con los rayos del sol quebrándose en pequeños pedazos que se comen los peces, adhiriendo en su carne toxinas cancerígenas como DDT, DDE y PCB, infiltrándose en la cadena alimenticia para finalmente terminar en tu plato. Me parece que tienes que cambiar tus hábitos de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Ejerce tu poder de consumidor comprando tus productos en envases que no sean de plástico, llevando tus propios contenedores y usando tu propia bolsa para la despensa. Deja de beber agua embotellada. Mejor adquiere un filtro y usa tu propio termo o botella. Evita a toda costa los utensilios desechables. Usa papel o periódico para levantar las heces de tu perro. Separar la basura orgánica de la inorgánica facilita la recolección de los materiales reutilizables. Que prohíban o impongan un impuesto por el uso de bolsas de plástico, como ya se ha hecho en otras ciudades del mundo. Invita a tus familiares y amigos a participar, informándolos sobre estas y otras acciones que pueden realizar en favor de nosotros mismos y de nuestro planeta.